Ahora en nuestro viaje, tuvimos la posibilidad de tener una reunión con SM Con respecto al tema de EXO Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal No sé qué hago disfrazado de Charizard ¿Tú sabes qué hago disfrazado de Charizard? Pues yo lo impuse, es mi regla para hacer este, este nuevo programa para ustedes eh, Supongo que de ahora en adelante todo va estampa tener un traje similar para los conciertos No, solo ¿no? tú Solo yo, soy la mascota, como siempre la mascota <risa> No, y, y tengo... Ahí tiene colita Tengo colita Se va <risa> a ver fío. Solo para ustedes, fan service gratuito. Sí, bueno, después no la a que la acabó. Este capítulo va a tener algo super especial porque vamos a responder preguntas que ustedes dejaron en nuestro canal y vamos a hacer la versión 2018 y esperamos después la 2019, después la 2020, después cuando tengamos en 30 años más estemos trayendo ya estos grupos K-pop en nivel ancianos sigamos haciendo este. Imagina, ahí? Como Super Show 20. te imaginas Y el merchandising como sería, así como guapa el adulto mayor, así. Yo creo. Como todos los. Sí, de Así ah, de sí. bastones, <risa> El Lightstick olivia. va a tener una, una, una cuestión así <risa> de larga <risa> <risa> <risa> <risa> Primera pregunta Trrrum. Chris W Dice Oli, soy de Bolivia Y me encantaría viajar a Chile para el concierto de BTS En caso que se anuncie el World Tour ¿Cómo se hace para comprar las entradas? Pregunta frecuente que también. Bueno, puede... para comprar entradas Usualmente nosotros tenemos dos sistemas El sistema número uno es un punto ticket Tú vas a la página de punto ticket Y te puedes registrar como persona extranjera el, La forma de que tú puedes pagar los tickets en punto ticket Son con tarjetas de de crédito con Paypal en el momento que compra el ticket le llega un formulario virtual y la puede retirar en, el, en, el, en la boletería del día mm -hmm. del show. Y el segundo, la segunda forma es para la gente que no tiene tarjeta de crédito, no tiene sistema Paypal, es que nosotros habilitamos un correo de reserva. Ese correo de reserva siempre, siempre, siempre, cuando la primera el primer día la gente va y se inscribe, nosotros guardamos esos tickets. Así que no, no se desesperen si no respondemos pronto porque los tickets, aunque digan que se agotaron en el sistema, okay. aparecen en el asunto. Y ahí, el, el sistema de reserva nosotros lo podemos hacer a través del sistema de WESTERN UNION, Union. Eh, Dylan Cedillo, desde Ecuador, nos pregunta ¿Un latino puede ser cantante de K-Pop? Sí, po, ¿por qué no? ¿Qué pensáis tú? Yo creo que... sí, puede ser Yo creo que sí, sería bueno incluso llegar a considerar en un futuro ver la posibilidad de que quizá un miembro latino eh, fuese parte de, de las agrupaciones futuras del K-Pop Así sería bueno así como ver 6 eh, coreanos y un latino Si te imaginas un chileno ahí o un brasileño, yo creo que la rompería O su en NCT Latinoamérica, ¿quién sabe? <risa> Oh, <laughs> Leandro nos preguntas: Si no fuera tío de Noix, ¿en qué le gustaría trabajar? Cuando el chico quería ser piloto de avión. Yo creo que eso va a ser algo que voy a hacer. Quiero estudiar para ser piloto de avión. Cata B. nos dice: Tío Noix, corazón, ¿ha pensado en realizar fan meeting? Eh, el fan meeting es una interacción constantemente con el público y para eso, para poder desarrollarlo, eh, hay mucha conversación. Y para poder generar las pautas y para poder generar los contenidos, hacer un fan meeting en español es muy difícil. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es lo posible: es de que más adelante, algunas otras bandas con las cuales podamos. Vamos a realizar estos tipos de fan meeting, eh, podamos hacer algún tipo de interacción el tema de la traducción de repente no es tan sencillo, no es tan fácil e incluso hemos visto fan meetings en Japón que también cuesta mucho realizarlo porque muchos artistas si bien están estudiando en japonés para poder expandirse al mercado hay un, hay un problema de comunicación, pero queremos hacerlo, sí Hoso BTS nos pregunta, ¿tendremos la oportunidad de tener a BTS en Argentina para la gira de Love Yourself? el tema de lo que es BTS, nosotros hicimos una propuesta y en esa propuesta incluía Argentina, nosotros lo habíamos dicho anteriormente, el tema es que BTS creció mucho, mm. y al crecer tanto, los requerimientos de BTS son muy grandes, poder realizar conciertos de BTS hoy en día en países de Sudamérica, está siendo analizado, y yo creo que también por eso se tomaron un poco más de tiempo, porque van a necesitar eh, poder ver el tema de Latinoamérica con mucho, mucho mucha, time. más atención sí. Recuerden también, aprovechamos de decir de que eh, si bien las fechas del tour de BTS fueron lanzadas esas no son las fechas definitivas, porque hay un recuadro abajo que dice, más fechas se van a agregar, falta Asia, falta Japón completo, falta toda Latinoamérica, falta más ciudades de Norteamérica, entonces realmente tranquila, tranquilidad que ya viene. Sweet P. nos pregunta, quisiera saber si hay posibilidad de que pongan en Argentina una store de Noix donde vendan productos oficiales de los grupos K-Pop. Bueno, recién estamos haciendo eso en Chile eh, Nuestra tienda oficial, si bien se ha dedicado netamente a vender solamente tickets de shows y alguna otra, que otra cosa eh, La tienda de Noix, que se va a implementar y se va a abrir pronto, va a llevar algunos productos oficiales a la venta Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso Una vez que podamos entender un poco el sistema argentino y la gente sepa que lamentablemente va a tener que pagar por un producto en Argentina más caro de lo que vale en Chile y obviamente más caro de lo que vale en, en Corea eh, vamos a poder poder hacerlo por eso de a poquitito hemos ido tratando de avanzar pero si sí queremos obvio que queremos cómo no vamos a querer mari Dreams nos pregunta hay posibilidades de que si BTS viene o vaya a México ¿Estos accedan a hacer high touch? ¿Cómo ves tú, Gonzalo, el tema del high touch ahora últimamente? Pareciera como difícil. Cuéntanos cómo lo cómo sí, opinas. Si bien no estoy muy interiorizado, no sé qué hizo BTS para la gira de Norteamérica que ofreció. Nada. Entonces nada Usualmente La banda ya está Muy grande Para la vez anterior Nos ofrecieron El sound rehearsal Que no fue un high touch Pero la banda Ya creció mucho Incluso eh, Se ve muy difícil Una actividad eh, Para un próximo Concierto de BTS Con alguna interacción Con el artista Realmente lo veo Muy difícil No por eso Vamos a dejar De no solicitarla O no sí. pedirla Pero si ya eh, Partió el tour En Norteamérica Y no se incluyó Va a ser muy difícil Poder decirlo Porque a los coreanos Nos encanta decirles Si lo hacemos aquí y lo tenemos que hacer en todos tu... lados. Ahora quiero hacer una pregunta controversial que yo sé que va a sacar Chile. No está ahí. Exo. Exo. Exo. Exo. ¿Van o no van para allá los cabros? ¿Va o no va Exo a Chile? ¿Quién preguntó la pregunta? A Latinoamérica. ¿Y está chilena? Llevo cuatro. No, como tres años y medio intentando de que Exo vaya a Sudamérica o que, especialmente, vaya a Chile. Es una banda compleja de poder negociar Que todos saben eh, Estuvimos en, en negociaciones por esos 4 o 3 años y medio Tratando de que poder decir eh, Tratemos, tratemos, tratemos En un principio fue un tema de que yo consideraba Que el fandom era muy pequeño en un principio Que no podíamos tener a EXO en, en nuestro país Después se nos enfrentó el tema de que sí existía el fandom Pero la banda no tenía fechas Entonces agendaba cosas en Norteamérica solamente Y cuando nosotros visitamos Corea la vez pasada Que fue en noviembre eh, nosotros hicimos una propuesta nueva con, eh, con el proyecto de EXO para Sudamérica y dijeron que era un muy buen proyecto que en este entonces eh, lo, íbamos a probar, eh, lo iban a considerar de una forma muy seria de que se iba a poder hacer empezamos a reservar recintos, empezamos a ver muchas cosas pero siempre al debe o a la espera de lo que dijera finalmente el artista eh, ahora en nuestro viaje tuvimos la posibilidad de tener una reunión con SM con respecto al tema de EXO y por temas eh, relacionados directamente a la agenda del la la artista eh, el tour de EXO del año 2018 eh, quedó en pausa no se sabe nada lo más probable es que lo más probable y lo digo de corazón es que, que no se vaya a realizar eh, pero cualquier cambio obviamente lo vamos a estar realizando entonces la propuesta fue aceptada dijeron que todo lo que tenía que ver con recintos, con dinero y un montón de cosas más sí estaba muy bien pero ahora netamente por un tema de agenda de artista no se pudo realizar pero, eh, así como para poder decir eh, yo sé lo que viene ahora, yo sé lo que viene, no Gonzalo, no lo digáis, no lo digáis. <risa> pero, eh, se abrieron las puertas para otra cosa <risa> ¿para qué cosa? <risa> Eh, se abrieron las puertas para otro proyecto okay, En el cual vamos a volver a trabajar nuevamente Por meses y meses y meses Y esperamos poder tener una respuesta quizás a mediados de año Con respecto al proyecto nuevo que se abrió Y así que por favor, por favor, por favor Todos crucen sus dedos, sus patas, sus todos Porque es un proyecto muy muy importante Para que la gente cruce sus dedos Solamente quiero saber esta pequeña cosita ¿Es acaso ese proyecto que tú tienes en mente ¿Toda la gente va a cachar que huele? No, no, no, porque puede ser el, no sé, pues como que... Les quiero comentar que a través de este video que están viendo actualmente, esta es la primera parte, pero también va a haber una segunda parte. En esta primera parte de este video, nosotros vamos a sortear una entrada para ir al concierto de God Seven a Argentina. Esto va a ser una entrada VIP o sea, la entrada así como más más pulenta, más más de pibe, para poder participar para la entrada de God 7 en Argentina, queremos que nos comente por qué quiere ir al concierto de God 7 coméntelo acá abajo nosotros vamos a leer todos los comentarios porque realmente siempre lo hacemos, espere atentamente a la segunda parte de este video que va a ser otro video, que va a ser subido otro día, porque en ese video vamos a regalar entradas para Monster X, así que también vamos a tener muchas sorpresas en ese video Monster X, X, X, X, de mi parte agradecerle a tremendo invitado que nos acompaña que es gonzalo estoy muy agradecido de que estés acá conmigo tú estás no... acá de nuevo tú viniste aquí a hacer este vídeo esa misma weá dijiste en el vídeo del año pasado no si es como la mierda sé que yo no te quiero pero le importa muchas gracias a todos por seguir este perpento de personas eh, miren las cosas que tiene que hacer por ustedes y <ríe> denle like Suscríbanse Sí, oigan, sigan a Tío Noix en, en, en Instagram y en Twitter Porque lo da todo Lo doy todo Lo da todo oh, lo... lo da todo Sí, yes Cambare Fighting Nos vemos Bye bye